¡Rápido tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo si te gustaría ser el ganador del pase de batalla de la próxima temporada! Quiero que prestéis mucha atención porque lo que os voy a enseñar hoy es digno de escuchar. Vale, ahora toca la transición. Chicos y chicas, Neox Army, hombres, mujeres... Y viceversa. Bienvenidos al último día de la temporada número 1 del juego de Fortnite. Y es que Fortnite capítulo 2, temporada 2, está a punto de llegar al juego de Fortnite. Cuatro meses han pasado, hermano. Cuatro meses ha durado esta temporada. Que sí, que hay un nuevo mapa, nuevas físicas, nueva jugabilidad, pero me caigo en la... Ha habido menos cambios en esta temporada después de todo lo que me dieron que... ¿What? En mi sobaco. Vale, creo que eso lo voy a quitar del vídeo. No me quiero andar con rodeos. Así que chicos, muy atentos a todas las noticias que vayan a estar llegando porque en este canal vamos a cubrir todo y absolutamente toda la nueva información que llegue al juego de Fortnite y es que la temporada número 2 del capítulo 2 del juego llegará el jueves 20 de febrero. Confírmame, confírmame que día es hoy. 19 de febrero. Así que solo queda horas para la próxima temporada. Y ahora llega la parte más importante de todo el vídeo. Con la incorporación de la actualización 11.50, calculamos que la temporada 2 del capítulo 2 llegará el jueves 20 de febrero. La segunda temporada del capítulo 2 contará con... Con múltiples... Todavía no podemos revelaros cuáles son los secretos que se avecinan. Y es que chicos, hasta esta semana no habíamos tenido nada dentro del juego, pero... De repente, a los juegos de Fortnite, se le ha iluminado una bombeta Empezaron con los teasers, empezaron con las pistas Y además también metieron muchas imágenes y también What Esto no iba aquí, perdonad Así que chicos, si queréis ver toda esa información Tenéis el vídeo aquí arriba, ahorita, güey. Si queréis verlo, ese es el vídeo indicado Porque en este vídeo vamos a ver cosas muy turbias Así que chicos, si queréis conseguir una skin de la tienda Quedaros porque ahora mismo os voy a enseñar cómo conseguirla Que alguien me diga cuál es el código correcto Porque está mal El primero que ponga cuál es el código correcto de la tienda del Tito Neox se llevará un corazón y fijaré ese comentario. Te recuerdo que estamos sorteando skins de la tienda y es muy fácil participar. Tan solo deberás poner el código MrDeneox en la tienda de Fortnite y comentarme en este vídeo cuál ha sido tu parte favorita de todo el vídeo. Una vez hecho eso ya estarás participando y todo el mundo con el código MrDeneox en la tienda de Fortnite para apoyar al canal. Ahora sí que sí chicos, no me enrollo más y empezamos. Con el vídeo. En primer lugar chicos quiero hablaros acerca de todas las novedades que están llegando al juego y de manera impresionantemente rápidas Y es que vais a estar viendo en pantalla una imagen de todo lo nuevo que ha aparecido en la vida real sobre el juego de Fortnite Acerca de los nuevos teasers que se han visto en diferentes ubicaciones del mundo real Como por ejemplo en San Francisco, en París, Sao Paulo, Marsella, Chicago... Barcelona, entre muchos otros. Todos ellos con un número correspondiente que teóricamente si llamamos a ese número nos van a estar contestando lo mismo. Así que parece ser que el agente que nos atiende tiene algo que ver con la nueva temporada del juego de Fortnite. Así que chicos, en primer lugar lo único que hemos descubierto es que probablemente esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla... Sea el logo oficial de la próxima compañía que tiene que ver con todo lo que está sucediendo en el juego. Y es que oficialmente dentro de los archivos del juego, según dice Lucas Yoshi, uno de los mejores filtradores de la historia del juego de Fortnite, el código de Fortnite.com oficial ofrece que la próxima temporada va a tener el subtítulo de... The Takeover ¿Qué significa eso en español, Neox? Es simplemente la toma de posesión Es decir, uno de los dos bandos más importantes Va a tener la posesión absoluta del poder en el mapa del juego Y eso nos viene perfecto ya que lo último que se supo acerca de la historia del tiempo prácticamente era acerca del agente del caos Y además probablemente sea el encargado, el agente del caos de todo lo que está sucediendo dentro del juego ¿Creéis vosotros que realmente el agente del caos puede ser el mayor culpable de todos los sucesos que ahora mismo están empezando a suceder dentro de Fortnite? Así que chicos ya sabéis que el eslogan de la próxima temporada va a ser Fortnite capítulo 2 The Takeover Ya sabéis también chicos que estuvimos hablando acerca de Donald Mustard y ya sabéis que Donald Mustard es uno de los CEO oficiales del juego de Fortnite. Bien pues, cuando Donald Mustard decide cambiar en su biografía de Twitter la ubicación en la cual se encuentra siempre y normalmente hace referencias a ubicaciones del juego de Fortnite. Es decir, normalmente pone por adelantado ubicaciones las cuales se van a ver afectadas ...por algo dentro del juego. Si no lo habéis entendido, simplemente quiero decir que... ...si Donald Mustard ha puesto esta ubicación en su Twitter oficial... ...significa que muy pronto algo va a estar sucediendo... ...en el búnker del juego de Fortnite. Y es que como bien sabéis, en primer lugar tenía... tres puntos al lado de ...y en medio la palabra de Redacted. Pues se ve que ayer cambió la biografía... ...y puso dos puntos por cada lado... Y Redacted en medio Por lo que hoy probablemente tenga en su biografía Un punto por cada lado Y Redacted en medio escrito Lo más probable es que mañana desaparezcan los puntos Porque se va a abrir la puerta del búnker Y es que Donald Mustard ya estuvo haciendo Un tracking oficial de todo lo que iba a estar sucediendo Por ejemplo con el monstruo de Pico Polar Donald Mustard se adelantaba a todos los sucesos del juego. Cuando ponía Donald Mustard que algo iba a pasar en punto cero, por ejemplo, en su ubicación ponía punto cero. Y de repente, al día siguiente, algo sucedía en esa ubicación. O si en la ubicación de Donald Mustard ponía iceberg, muy pronto iba a pasar algo con el iceberg. Así que chicos, ya sabéis por dónde van los tiros. Lógicamente, esta nueva ubicación del juego de Fortnite que ya lleva... Una temporada completa con nosotros, bueno, más de una temporada porque son cuatro meses lo que llevamos jugando. Más de prácticamente dos temporadas siquiera dentro del juego y todavía no sabemos nada acerca de lo que se esconde realmente dentro de este búnker. Sí que hay muchísimas especulaciones acerca del de agente del caos, Alter Ego, la compañía de Ego y además de muchísimas informaciones filtradas... Las cuales podrían acabar siendo ciertas o no acerca de lo que se esconde dentro de la montaña misteriosa del búnker Muchísima gente cree que todos los búnkers que actualmente hay escondidos alrededor de todo el mapa Como bien sabéis hace poco se descubrió que hay diferentes búnkers en ubicaciones en concreto de la isla Como cabe de esperar la gente piensa que esos búnkers son caminos subterráneos hacia este gran búnker secreto estas podrían ser salidas de emergencia por si algún día algo llega a suceder dentro de este gran lugar del mapa, muy probablemente estas puertas acaben siendo abiertas mañana con el nuevo tráiler de la temporada y muy probablemente acabemos sabiendo que lo que se escondía dentro del búnker puede ser probable que sea el agente del caos con todas las pantallas que ya fueron filtradas de hace muchísimas semanas, podría ser ¿Esta la guarida secreta del agente del caos? Si alguien está vigilando ese búnker secreto es el agente del caos Y si lo está vigilando es porque no quiere intrusos en ese lugar del mapa Si no, no estaría vigilado Este búnker realmente va a ser muy importante en la próxima temporada Y en la historia del tiempo oficial del juego Así que chicos, lógicamente voy a estar informándos acerca de todo lo nuevo que vaya a estar llegando o toda la información que se filtre acerca de ese lugar del mapa. Uno de los últimos teasers que ha sido filtrado dentro del de juego de Fortnite o que fue lanzado oficialmente fue... ...este teaser. Una bomba nuclear con corazones... Entre todo esto vamos a tener nuevas ubicaciones dentro del juego de Fortnite o zonas de interés Ya sabéis que en cada temporada están metiendo nuevos desafíos, nuevas ubicaciones y como es lógico también nuevas recompensas Ahora chicos os voy a dejar todas las llamadas completas de la historia que hemos estado cubriendo Acerca de los teasers, así que chicos, prestar muchísima atención y quiero que debajo de la sección de los comentarios cada uno de vosotros me ponga qué creéis que significan estas llamadas y por qué ha sucedido todo esto. Así que chicos, dicho todo esto, me despido de vosotros, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, si es así, reventarlo los likes y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Código Mister de Neux! Un besito a todos y ¡Chao! Sí, señor, los agentes fueron llamados. La tarjeta para acceder a la caja fuerte ha sido adquirida. La campaña de reclutamiento de la agencia está en marcha. Feliz casa agentes. Agentes, la operación de la plataforma petrolera está en marcha. Durante el escaneo de identificación, acceso denegado, la comunicación de la agencia fue interrumpida. Se han detectado escondites, se han encontrado rastros en la región del agente E. El tiempo de inactividad ha expirado. Acolito descubierto. Agente, está movilizado. Especialista en explosivos, no ataque. El propósito de la misión ha cambiado, volver a la base.